Fiesta WIPR y los cantores de Bayabón. Bienvenidos a los sorteos de lotería electrónica. Saludos, familia. Ya se acerca el año nuevo y con él una nueva oportunidad de ganar. Soy Nagel Torres y estamos de regreso para presentarle los sorteos nocturnos para hoy, martes 27 de diciembre, de Lotería Electrónica. Gracias por su sintonía. Los sorteos serán certificados por la auditora Glendali Hernández de la firma de auditores Aquino de Córdoba, Alfaro Company, supervisado por el personal de seguridad. En la Lotería Electrónica aquí con nosotros en el estudio. Mañana no olvides realizar tus jugadas... ...que el Loto Cash cuenta con 510 mil dólares... y te lo llevas a casa en un solo pago... ...al igual que la doble revancha está en 575 mil dólares... ...y están garantizados... ...y si deseas recibir el año nuevo... Como un millonario juega Powerball que mañana tiene un acumulado de 215 millones. Dale. Juega y recibe el 2023 con doble celebración. La suerte está buscando como tú querías. revancha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 Damos comienzo con el sorteo del Pega 2 Boleto en mano, se jugó Pega 2 Pega 3 o Pega 4, le deseo mucha suerte al primero Para el Pega 2 es el 4 El 4, el segundo Anótelo, es el 5 El 5, el número ganador de Pega 2 es el 4-5 Repito, el número ganador, el 45 Veamos ahora los números del Pega 3 Busque su boleto si jugó Pega 3 para el sorteo de noche. Mucha suerte, comienza con el 3. El 3, el segundo, es el 2. El 2 y cerrando Pega 3. Llegó es el 4. El 4, el número ganador de Pega 3 es el 3-2-4. Repito, el número ganador, el 324. Y cerramos esta noche con el sorteo del Pega 4 última jugada para cerrar esta noche de premios vamos a ver comienza el Pega 4 con el 9 el 9 el segundo es el 2 el 2 el tercero repitió el 2 el 2 y cerrando Pega 4 es el 7 el 7 el número ganador de Pega 4 es 9 2 2 7 Repito, el número ganador, el 92-27. Estos han sido los números ganadores en la noche de hoy. Muchas felicidades a todos. No olvides visitar la página oficial loteríasdepuertorricopuntopr.gov para más información. Los esperamos mañana, ya es miércoles, para los sorteos. El primero a las 2 de la tarde. Gracias por acompañarme y que tengan todos una excelente noche. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. y los cantores de Saludos, amigos. Gracias por estar en sintonía con Notice 360.